Capítulo 11. ¿Quién robó las tortas? Cuando llegaron, el rey y la reina de espadas estaban sentados en sus tronos y rodeados de una multitud compuesta por toda suerte de pajarillos y animalejos, entre los que se hallaba también la baraja de naipes. La sota comparecía ante los reyes, de pie y encadenada custodiada por dos centinelas. Cerca del rey estaba el Conejo Blanco, con una corneta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. En medio de la sala había una mesita, encima de la cual se veía una fuente llena de tortas. Tenía tan buen aspecto que le abrieron a Alicia el apetito. —Ojalá hubiese terminado la audiencia —pensó— y fuera la hora del refrigerio. Mas, de momento, este deseo no parecía próximo a cumplirse. Así es que Alicia se entretuvo en matar el tiempo observando con mucha atención a un lado y a otro. Nunca había estado Alicia en una sala de audiencia, pero sí leyó algo sobre el particular, y la complacía advertir que recordaba el nombre de casi todo lo que allí había. Aquel es el juez, se dijo porque lleva una peluca blanca. Y daba la casualidad de que el juez era el mismo rey, que, como llevaba la corona encima de la peluca, parecía hallarse bastante incómodo, y, en efecto, se sentía muy molesto. —Este debe de ser el banquillo del acusado —siguió diciéndose Alicia—, y esas doce criaturas, pues se veía obligada a llamarles criaturas ya que era un grupo compuesto por animalitos de la tierra y avecillas. Creo que son los jurados. Se repitió estas palabras varias veces, sintiéndose orgullosa de sus conocimientos, pues comprendía que pocas serían las niñas que a su edad estuvieran enteradas de todo aquello. Ella entendía, además, que lo mismo que jurado sería llamarlos sentenciadores. Los doce jurados estaban muy abstraídos escribiendo en unas pizarras. —¿Qué hacen? —preguntó Alicia al oído del grifo—, porque no han de saber qué poner antes de comenzar el juicio. —¡Escriben su nombre! —murmuró el grifo en contestación—, pues temen que se les olvide antes de terminar la sesión. —¡Gentecilla estúpida! —empezó a decir a voz en grito Alicia. Pero se tuvo que callar, porque el Conejo Blanco lanzó la voz de «¡Silencio, señores!», y el rey se puso los lentes para ver si descubría al que estaba hablando. Alicia vio, mirando por encima de los hombros de los jurados, que éstos estaban escribiendo en sus pizarras algo como «Gentecilla estúpida». Es más, advirtió que una de aquellas bestezuelas no sabía cómo escribir la palabra «estúpida» y tuvo que preguntárselo a su vecino. —¡Qué lío harán en las pizarras, de aquí a que la vista termine! —pensó Alicia. A uno de ellos el pizarrín le rechinaba, y Alicia no lo pudo soportar, de manera que dio un rodeo por la sala hasta colocarse a espaldas de aquel jurado, y en cuanto lo vio distraído le arrebató el pizarrín. Con tanta habilidad lo hizo, que el pobrecillo jurado, que no era otro sino... Guillermín Lagartija no se dio cuenta de cómo había sido, de manera que, después de cansarse de buscar por todas partes, se tuvo que resignar a escribir con el dedo, lo cual no le servía de nada. —Lea la acusación el heraldo —ordenó el rey—, e inmediatamente el Conejo Blanco dio tres cornetazos, desenrolló el pergamino y leyó así. La reina de espadas hizo unas tortas, en un día de verano, pero se las robó la sota, y las estuvo ocultando. Dictad el veredicto, dijo el rey a los jurados. ¡Eh! ¿todavía no? intervino presuroso el conejo. Antes hay que hacer muchas cosas. Llamad al primer testigo, dijo entonces el rey. Y el conejo blanco dio tres toques de corneta, y dijo en voz alta, «¡Primer testigo!». El primer testigo era el sombrerero. Compareció con una taza de té en una mano, y en la otra, una tostada con mantequilla. —Pido perdón a vuestra majestad por traer las manos ocupadas, pero es que, cuando fueron por mí, no había terminado de merendar. —Pues debías haber estado listo —le dijo el rey. —¿Cuándo te pusiste a merendar? El sombrerero volvió los ojos a la liebre marceña, que le había seguido del brazo del Lirón, y dijo por fin —Creo que fue el día catorce de marzo. —El quince —rectificó la liebre—, el dieciséis —agregó el Lirón. —Tomad nota de todo eso —dijo el rey a los jurados—, y estos lo hicieron muy afanosamente en sus pizarras. Luego sumaron los tres datos y redujeron la respuesta a pesetas y céntimos. —¡Descubríos! —ordenó el rey al sombrerero. —¡El sombrero no es mío! —confesó el sombrerero, lleno de turbación. —¡Sombrero robado! —exclamó el rey, volviéndose a los jurados, que escribieron en el acto un relato del hecho. —Es que todos los que tengo están en depósito en mi tienda no son de mi propiedad, pues soy un simple intermediario. A esto la reina se puso los lentes y empezó a mirar fijamente al sombrerero, que palideció y se puso muy nervioso. —¡A declarar! —le dijo el rey—, y no te pongas nervioso si no quieres que te haga fusilar en el sitio. Estas palabras no parecieron infundir ánimo al sombrerero. Antes bien, este comenzó a bailar sobre un pie y otro, mirando con cara de gran malestar a la reina, y en su turbación dio un mordisco y se comió un pedazo de taza, en vez de morder el pan. En aquel momento, Alicia empezó a sentir una extraña sensación que la preocupó mucho hasta que empezó a comprender lo que era. Había empezado a crecer otra vez. Temió al momento tenerse que ir de la sala, pero luego se decidió a permanecer allí, en tanto que hubiese sitio para ella. —Haz el favor de no apretujarme así —dijo el Lirón, que estaba sentado junto a ella—. —Apenas puedo respirar. —No puedo evitarlo —le contestó Alicia—. Estoy creciendo. —No hay derecho a venir a crecer aquí —replicó el Lirón. —No digas tonterías —añadió Alicia con más ánimo cada vez. —También usted está creciendo. —Sí, pero yo crezco a un paso comedido. No lo hago de esa manera que da risa. Y se levantó bruscamente para irse al otro lado de la sala. Entretanto la reina no había apartado la mirada del sombrerero y, en el momento en que el lirón cruzaba la sala, dijo a los sugieres de la audiencia, Traedme la lista de los que cantaron en el último concierto. Al oír estas palabras, el sombrerero se echó a temblar de tal manera que se le salieron las botas, como si tuviera las piernas de alambre. Declara de una vez, ordenó el rey, si no quieres que te mande a ejecutar, tanto si tiemblas como si no. Yo soy un pobre hombre, Majestad, empezó a decir el sombrerero con voz tremolosa. Y apenas había comenzado a tomar el té. No hará más de una semana. Y entre que las tostadas con mantequilla se hacían tan delgadas, y que empezó el parpadeo de la primera taza... —¿El parpadeo de qué? —inquirió el rey. —El que empezó con la P de la primera taza —contestó el sombrerero. —Naturalmente, primera empieza por P —repuso el rey con aspereza. —¿Crees que hablas con un idiota? ¡Sigue! —Yo soy un pobre hombre insistió el sombrerero, reanudando su declaración. Comenzaron a parpadear muchas cosas. Apenas la liebre marceña empezó a decir... ¡Ya no dije una palabra! se apresuró a interrumpir la liebre. ¡Sí, lo dijiste! insistió el sombrerero. ¡Ya lo niego! volvió a decir la liebre marceña. ¡Lo ha negado! observó el rey. ¡Basta de este asunto! Pero... —Sea como sea, lo cierto es que el lirón dijo que —prosiguió el sombrerero, volviendo la cabeza por si también el lirón le desmentía—, pero éste se había quedado profundamente dormido. —Después —prosiguió el sombrerero—, corté un poco más de pan y tomé más mantequilla. —¿Pero qué dijo el lirón? —preguntó un jurado. —No me es posible recordarlo contestó el sombrerero. —Es preciso que lo recuerdes —dijo el rey—, si no quieres que te ejecuten. El infeliz sombrerero dejó caer la tostada y la taza, e hincó una rodilla en el suelo. —Majestad —empezó a decir de nuevo—, yo soy un pobre hombre. —Lo que tú eres es un pobre orador. En este momento, uno de los conejillos de Indias dijo. —¡Bravo! ¡Bravo! —y los sugieres, lo reprimieron inmediatamente. Convendría explicar esta palabra, que parece un poco dura. Lo hicieron así. Tenían los sugieres un gran saco de lona que se ataba con una cuerda por la boca. Metieron en él al Conejillo de Indias, y luego se sentaron encima. —Celebro haber presenciado esta operación —dijo Alicia—, pues algunas veces He leído en el periódico que al final de una defensa suele haber un poco de agitación, que es reprimida por los sugieres. Ahora veo lo que quiere decir. —Si todo lo que tienes que añadir es eso, ya puedes bajar —dijo el rey al sombrerero. Este, como estaba arrodillado, contestó. —Señor, no puedo bajar más. —Entonces ve a sentarte. En aquel momento, otro conejillo de indias aplaudió también, y fue asimismo sí reprimido. -¡Adiós, conejillo de indias! -pensó Alicia. Ahora la cosa irá mejor. -Preferiría irme a terminar el té -dijo el sombrerero mirando a la reina, que consultaba la lista de los cantantes. -Digo que puedes retirarte -dijo entonces el rey. Y al sombrerero, Faltóle tiempo para salir del Palacio de Justicia más que corriendo, sin acordarse siquiera de las botas. No bien hubo sacado la cabeza por la puerta, la reina mandó a uno de los ujieres que lo detuviera, pero llegó tarde, y el rey dijo, —¡Comparezca otro testigo! Este era la cocinera de la duquesa. Traía el bote de la pimienta en una mano, y antes de verla, Alicia, adivinó quién era, pues los que se hallaban junto a la puerta empezaron a estornudar al acercarse el nuevo testigo. —¿Qué declaras tú? —le preguntó el rey. —¡Nada! —respondió la cocinera. El rey miró intranquilo al Conejo Blanco, que le dijo en voz baja —Su Majestad debe volver a examinar muy detenidamente a esa testigo. —Sí, debo hacerlo. —No hay más remedio que pasar por ese trance —se dijo el rey en tono melancólico. Y, cruzándose de brazos y mirando ceñudamente a la cocinera hasta casi saltársele los ojos, le preguntó con voz airada. —¿Con qué se hacen las tortas? —Especialmente con pimienta —dijo la cocinera. —¡Con triaca! —dijo una voz soñolienta a sus espaldas. —Ahorcada es el Irón —dijo la reina chillando—, sacadlo al punto, suprimidlo, pellizcadle, fuera sus bigotes. Toda la sala estuvo un rato agitada en gran confusión, mientras el Irón era expulsado, y cuando todo el mundo volvió a su sitio, la cocinera había desaparecido. —No importa —dijo el rey, como si se le hubiera quitado un peso de encima—, que salga otro testigo. Y dirigiéndose a la reina, le dijo a media voz: Te digo de veras que debieras encargarte tú de examinar detenidamente al nuevo testigo, porque a mí eso me da dolor de cabeza. Observando al conejo blanco que repasaba entre dientes la lista, Alicia estaba impaciente por ver quién sería el otro testigo, pues se decía para sí: Todavía no tiene muchas pruebas. Imagínese cuál sería su sorpresa cuando el Conejo Blanco pronunció con lo más agudo de su vocecilla el siguiente nombre. ¡Alicia!